Hola, un abrazo de corazón. Bienvenidos a este espacio, Tiempo de un Cuento para Pensar con el Corazón. Este programa, esta es la primera emisión que hacemos y se ha creado con el propósito de compartir con ustedes algunas historias, relatos, cuentos, parábolas, metáforas, etcétera, donde podamos encontrar una fábula. Es un cuento que se convertirá en tu cuento. ¿Por qué decimos esto? Porque esa enseñanza que podamos hallar en esta pieza literaria, la idea es que se convierta en parte de tu propia historia, de tu día a día, si así tú lo decides. Por eso también nuestra intención es que le prestes mucha atención, aprendas la historia, porque si le encuentras valor, será una herramienta, una pieza que podrás utilizar también para compartir con alguien más, es decir, para enseñársela a algunos amigos, a algunos familiares, en tu lugar de trabajo, etc. Y hay una, hay una invitación muy especial con estos videos, con este programa. Y es que compartamos la interpretación. Es decir, las enseñanzas que tú también veas, los, lo que te llame la atención de la historia, nos lo puedas dejar abajo en los comentarios. En la historia, la historia del día de hoy es muy especial. Es muy bella. Tiene mucho que ver con el significado de la vida. Pero tal vez relata y refleja a personas que pueden ser como tú y como yo, que somos buscadores, buscadores. Estoy seguro que este canal de Pensar con el Corazón está lleno de personas buscadoras, es decir, que no nos quedamos con lo mismo de siempre, que nos gusta ir más allá de lo que ya hemos escuchado y hemos aprendido. Entonces, si es tu caso, presta la atención, quédate hasta el final para que compartamos juntos de qué se trata esta maravillosa historia. La cual precisamente habla entonces de un buscador, este buscador es aquel, aquel tipo de persona que le encanta salir de su pueblo natal, frecuentar otros lugares, buscar otros sitios, otras experiencias y a través de esos recorridos y de esas travesías, aprender. En esta ocasión, nuestro buscador se interesó por encontrar un pueblo del cual había escuchado, que era muy bello, que estaba en medio de una sabana y que... Su gente era muy amable y tenía muchas enseñanzas que compartir. Por eso, nuestro buscador se encaminó hacia ese lugar. Un pueblo que es conocido como Kemir. El pueblo de Kemir. Estuvo recorriendo a pie los diferentes caminos durante dos días. Dos días caminando y obviamente en sus momentos descansando. Y a lo largo de ese camino pudiendo disfrutar de diferentes paisajes cuando ya faltaba poco para llegar cuando ya a lo lejos avistaba la aldea en medio de la sabana se dio cuenta que justo uno, unos unos metros al lado había una colina una pequeña colina que atraía de manera especial la atención porque arriba de la colina justo se hacía como una meseta y estaba llena de árboles se podían ver diferentes jardines o partes de jardines sembrados y de una manera muy hermosa sobresalía por esos árboles, por esos jardines y por las aves que los rodeaban. Nuestro buscador decidió entonces dejarse llevar por esos impulsos propios de su curiosidad y de su corazón, acercarse hacia la colina y querer descubrir de qué se trataba esa belleza de aquel lugar. Por ese instante, en aquel momento se olvidó del pueblo y puso su atención en llegar a la colina. Una decisión que fue tomando mayor poder y mayor argumentación a medida que se iba acercando debido a que entre más se aproximaba, más bella a sus ojos se hacía la colina. Poder distinguir las diferentes clases de flores, sus colores, sus tamaños. Los insectos, mariposas, libélulas, los a las aves como colibríes y otras especies que cantan hermoso, los diferentes árboles y de manera especial, una cerca. Arriba en la colina había una cerca de madera. Es decir, dentro el lugar tenía un significado porque estaba protegido o aislado por una cerca de madera. A medida que se fue acercando, identificó que la cerca tenía una entrada. Y que esa entrada, una, una puerta de bronce, tenía un frontispicio, un letrero arriba. que decía, jardín de vida. Jardín de vida y verdad. Decía, jardín de vida y verdad. Muy interesante para el buscador. Piensa tú, si en tu lugar te llamaría también la atención. Jardín de vida y verdad. Pues nuestro buscador se acerca a la puerta, comienza a abrirla con ese característico chirrido que tienen estas puertas de metal y se apresta a caminar dentro del jardín. Un lugar especial de campos verdes, de más flores y de un detalle que solo al cruzar la puerta comenzó a identificar. Y es que distribuidos por el lugar habían unas piedras blancas, de manera aleatoria. Había una piedra por allí, una piedra por allá, diferentes piedras que lo invitaban también a acercarse y tal vez... A sentarse al lado de alguna de estas piedras De hecho De nuevo siguió ese impulso Curioso Y se acerca hacia una de las piedras Se sienta en el campo Frente a ella Y antes de recostarse Que era su primera intención Se da cuenta que aquella piedra blanca Tiene un escrito El escrito de nuevo llama la atención y curiosidad de nuestro buscador, quien al poner sus ojos próximos a la piedra y la escritura, se da cuenta de lo que dice. Dice, Esteban, ocho años, cuatro meses, tres semanas y cinco días. Y estos datos llaman la atención y dice, pero, pero, ¿qué significa esto? ¿Por qué este nombre? ¿Por qué esta, estos números? Entonces va, y, y va a verificar si de pronto en otra piedra hay una inscripción igual. Y efectivamente encuentra que en otra piedra dice Rocío. Y dice nueve años, siete meses, dos semanas. Se acerca hacia otra que dice Henry. Y en la de Henry decía seis años, diez meses, una semana y dos días. Al ver esto, la idea que se le ocurre al buscador es que está caminando en medio de un cementerio y que las piedras blancas que había visto en inicio, que pensó eran piedras blancas, simplemente se trata de lápidas, son unas lápidas. Y en cada una de estas lápidas estaba reflejado el nombre y la edad de un niño. Siguió viendo y siguió encontrando en más lápidas, más nombres, y lo impactó demasiado el ver que quien tenía el número más alto solo estaba en el promedio de los 11 años. Se convenció entonces de que estaba caminando por medio de un cementerio de niños y se agobió bastante al pensar por qué tantos niños habían muerto es decir por qué tantas personas habían tenido tan corta vida en ese preciso instante que decidió sentarse y casi con las lágrimas se le acercó quien era el guardián cuidador de aquel lugar un señor de la aldea que estaba encargado de hacer limpieza, de rodear, de estar pendiente del lugar. Y se acerca y le dice, disculpe señor, ¿acaso usted está triste y llorando por un familiar? Y el buscador responde, no, no, no, no es mi caso. No tengo ningún familiar en esta tierra. Soy foráneo. Pero me llama mucho la atención y me ha golpeado el ver Tantos niños aquí en este campo y me hace preguntar qué es lo que pasa en ese pueblo, qué sucede en esa aldea, por qué las personas mueren tan jóvenes, por qué estos niños no pudieron continuar con su vida. ¿Hay alguna clase de enfermedad o una maldición en el pueblo? Y responde el guardián del sitio, no, para nada, para nada. No hay tal maldición ni enfermedad. Déjeme le explico, déjeme le explico. Lo que pasa es que nuestro pueblo tiene una tradición. Y la tradición es que cuando cada niño llega a los siete años, se le regala una libreta como esta. Y el Señor le muestra una libreta que llegaba, como dije, de una pequeña cadena, llevaba una libreta pequeña. Y le sigue contando, a cada niño a los siete años le entregamos una libreta como esta. Y tiene dispuestas cuando la abre la página a la izquierda y la pequeña página a la derecha. A cada niño nos enseñan que en la izquierda debemos escribir los momentos importantes. Y a la derecha, enfrente, debemos colocar cuánto tiempo duró ese momento especial. Que corresponde tal vez a cuando conoció el amor de su vida, algún amor alguna novia o novio tal vez el viaje que tanto había soñado y que pudo realizar tal vez el logro del matrimonio de tener a sus hijos el logro de estudiar cada pequeño logro un atardecer descubrir una flor un animal cada logro que compone la vida de esa persona es transcrito en la libreta y al frente se pone cuánto tiempo duró esa emoción ese gozo de lo que ha vivido de su experiencia 5 minutos 10 minutos 15 minutos 30 minutos lo que haya durado cuando la persona muere se toma su libreta y se cuenta minuto tras minuto de todas esas experiencias ¿Cuánto suma? Y entonces eso, los siete años sumado a todos lo los momentos bonitos que haya decantado, que haya puesto en su libreta, es lo que nosotros ponemos como inscripción en su lápida. Pues para nosotros, en nuestra creencia y en nuestra enseñanza, ese es el verdadero tiempo vivido. Pues así termina esta historia del día de hoy, del buscador, del curioso que ha hallado una lección bien importante, bien valiosa y bien curiosa acerca de un pueblo que dio precisamente una moraleja, una enseñanza acerca de dónde, dónde cuenta realmente la vida. Cada una de estas personas que estaban en este cementerio no era que hayan vivido literalmente como años, como edad, lo que ahí decía sino que esos años eran el tiempo realmente vivido, visto en términos del gozo. La primera enseñanza que podemos resaltar, la más obvia dentro de esta historia, es el hecho de reconocer y de, de sentir el llamado, de ocuparnos por adquirir, por crear, por tener esas experiencias, esos momentos de gozo, de alegría, buscarlos, de cumplimiento, de sueño. En segunda instancia, ser conscientes de ello, entregar nuestra atención a esos momentos, y, dentro, y, y en tercer lugar, dentro de esa conciencia, recordarlos muy bien, llevarlos muy presentes, agradecer por ellos. Darnos cuenta que el tiempo aquí, obviamente, es finito, que en algún momento nos llegará el, moment, el, el instante y lo, el turno de transformar nuestra experiencia física. Y por eso es, va a ser muy necesario, muy necesario, que nosotros podamos tener conciencia, llevar en buena cuenta lo que vamos viviendo y tener un enfoque y tener la atención puesta en crear esos momentos de disfrute. Ahora, una reflexión aparte de, de, la, de la inmediatamente evidente con la historia que quiero plantear es el hecho de que, eh, aunque debamos valorar y prestar toda la atención a esos momentos de gozo y alegría evidente, no considero que solamente esos son la vida. Porque la vida también por naturaleza tiene momentos grises, momentos desafiantes, momentos duros o de noche que luego amanecerán. Entonces yo agregaría a la historia el hecho de poder inscribir o contener en nuestra libreta también esos momentos donde hemos logrado superar una dificultad. Aquel momento donde fuimos capaces de aprender de un momento de dificultad, de un momento de dolor. El instante en que encontramos la lección de aquello que nos estaba pasando. El momento en que superamos una adversidad. Porque esos también deben ser instantes de alegría, de amarnos, de felicitarnos. Y dentro de esa felicitación encontrar un aprendizaje que nos hace más fuertes y más sabios para continuar. Esos, para mí, también son momentos que hay que llevar en la libreta. Y por lo tanto, dentro de la invitación que tiene esta historia. También es un momento que te invito a ti a que los lleves presente. Que seamos muy conscientes entonces de los momentos de gozo, de alegría, de felicidad, de esos momentos extrovertidos, de esos momentos que wow, de amor, que nos hacen sentir el placer de la vida. Pero también ser conscientes de los momentos de dificultad, el, el lograr levantarnos de ello. Ser resilientes y saber continuar por encima de ese obstáculo, ser incluso más fuerte a través del obstáculo. También son momentos que hay que sumar en nuestro tiempo de vida y la reflexión también que está allí entonces en definitiva cuál es de verdad el tiempo de vida tienes la edad que tienes bueno digamos que sí tenemos esa edad esa suma de contar días desde que nacimos pero cómo sería la cuenta si sumamos los momentos en los que nos hemos conectado con el instante, con la vida, con la situación, con la circunstancia y con nosotros mismos, con nuestra capacidad y nuestra oportunidad de existir, conectarnos con ello de manera que esa experiencia sea algo significativo. Y no solamente el tiempo transcurriendo sobre nosotros. Ahí está. Esta historia del buscador. ¿Qué tal te parece? Cuéntame. Compartamos como comunidad en los comentarios. ¿Qué más reflexiones encuentras? ¿Qué más te llamó la atención? ¿Qué tal te pareció la historia? Si te parece de valor, si, hay algo, si es algo que puede nutrirnos, compártelo con tus amigos, con tus familiares. Deja el like y si no lo has hecho, suscríbete al canal para que sigamos compartiendo estas historias y mucho más contenido basado o enfocado en el autoconocimiento, la sanación emocional y el desarrollo espiritual. Esto es pensar con el corazón. Suscríbete, dale like, comparte y te espero en la siguiente historia. Un abrazo.